El seminario internacional de estudios coreanos comenzó con el apoyo financiero de la Fundación Corea como uno de los proyectos que yo he ejecutado durante estos años y la idea fue para hacer conocer a este mundo tan exótico todavía y para discutir el tema que tan poco discutido en Chile y después y ya lleva este año va a realizarse su novena versión en Chile. El tema siempre ha sido interdisciplinario y el año pasado, por ejemplo, el año 2015 y conmemoró el 70 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial y lograr la paz después de la Segunda Guerra Mundial y el impacto de la historia del siglo XX en la modernidad coreana antes, después y, el, y antes, durante y después del conflicto no pueden ser ignorados en ninguna discusión tanto de la independencia del país como de la división de la península coreana. Y durante estos años han publicado tres libros como, eh, como seguimiento de publicación bianual. Entonces en el año 2010, 2012, 2014 y fue editado los papers presentados en los seminarios y el Seminario Internacional de su tiene su Comité Editorial Internacional. De historia, economía. De hecho, durante los primeros cuatro o cinco años el seminario se ha enfocado más al tema de la ciencia política y economía que suelen eh, atraer más gente, más, suelen llamar más atención de la gente. Y después, hace tres o cuatro años, y de poco a poco el seminario empezó a enfocarse más al tema de la humanidades y ahí como yo me di cuenta de que, como cualquier tema relevante, llama la atención del público general en Chile porque es un tema muy eh, no acostumbrado en Chile. Las publicaciones de, pasándose en los seminarios al principio, muy, yo digo muy honestamente, para dejar una huella de los proyectos. Y después yo estoy usando todas las eh, publicaciones en mi curso de Cultura e Historia de Corea y Cultura Comparada entre Corea y América Latina y Mujeres en Historia de Corea. Porque he intentado de traer eh, invitados extranjeros que pudiera atraer más público chileno porque como uno de mis temas de investigación es cómo acercar estudios coreanos o Corea tal cual, a la gente chilena. Este año es que se conmemora una apertura de la península coreana al orden mundial. La dinastía Chosan de 1392 hasta 1910 de la península coreana abrió sus puertos marítimos, marítimos al mundo en, año, en el año 1876 y luego adoptó el calendario gregoriano en el año 1896 Dos años después eh, estalló la guerra sino-japonesa en la península coreana por el control de la península. Estos incidentes pueden ser interpretados como una integración gradual al orden mundial de orientación occidental. Entonces, ¿cuán independencia era el reino en la apertura y en su, de su puerto marítimo y de cambiar al calendario gregoriano y cómo estas experiencias han afectado a la sociedad coreana hasta hoy día y cuáles son los principales componentes de la identidad de esta nación y son temas principales de este seminario. Este año los invitados serán Dr. Edward Schultz y doctor Rudigo Frank, y doctora Genevieve Marcini, y la señora Emily. Doctor Edward Schultz es, profesora, es profesor de historia y exdirector del Centro de Estudio Coreano de la Universidad de Hawái en Manoa, Estados Unidos. Y doctor Rudigo Frank es académico de Economía y Sociedad Este Asiático y jefe del Departamento de Estudio del Este Asiático de la Universidad de Viena, Austria. Y doctora Junuvia Marchini ella es doctora en Economía de la Universidad de París y profesora de la Universidad de Guadalajara, México. Y la señora Emily es autora del premiado libro Hanji Unfurred. Entonces, como Hanji es papel tradicional de Corea. Entonces, ella va a tratar el tema cultural. El seminario incluye un panel joven desde el año 2010 para dar una oportunidad desafiante a nuestros estudiantes y para añadir su refrescante vitalidad a este seminario. Entonces, en 2010, los ganadores del concurso de ensayos de estudios coreanos de los años 2007 a 2010 tuvieron la oportunidad de presentar sus ensayos. Desde el año 2011, nuestros estudiantes de pregrado de la universidad de diversas facultades de la universidad han llevado a cabo una simulación de la posunificación, la cual tiene la condición de ser ficticia pero factible, Entonces, y es una actividad relevante dentro de nuestros seminarios. Este libro Estudios Coreanos para Hispanovelante que es un primer texto introductorio de estudios coreanos desarrollado solo para los hispanohablantes, como dice su título. Este libro es el resultado del proyecto Academia de Estudios Coreanos 2011-2014, que invitó a siete distinguidos autores coreanos a participar en la publicación de un texto introductorio en español. Seis de los autores son hispanistas coreanos, incluyéndome, y una de ellas es lingüista con mención en coreano como segunda lengua. Los amplios conocimientos y diversas perspectivas de los participantes hicieron posible desarrollar estos estudios basándose en metodología y contenido crítico, comparativo e interdisciplinario. Haciendo clase durante, desde el año 2004 en Chile, me di cuenta de la escasez de este tipo de materiales, porque ya habían existido distintos materiales sobre estudios asiáticos en general, pero la mayor, eh, como en general, y casi todos son como versiones traducidas de coreano al español o de inglés al español. Entonces, por eso, y otro tema de mi investigación es cómo eh, los recipientes interpretan y comprenden la situación coreana, por eso ahí como me, se me ocurrió la idea de desarrollar este libro. La verdad, la gente común y corriente, académico, tanto académico como alumno, no tenía mucha expectativa a otra publicación en América Latina. Y de poco a poco va hirviendo y va siendo acogido de una manera muy buena. Y algunas empresas coreanas compraron estos libros. Y los profesores coreanos de las universidades coreanas que tienen departamentos de estudio latinoamericano también muestran interés de comprar este libro, porque también este libro, que la meta, este libro fue desarrollado para que los alumnos o eh, el público general de Mundo Habla Hispana, de una educación superior, eh, sin importar su disciplina, que pueda entender el contenido. Entonces también y este libro puede servir a los alumnos coreanos, a la persona coreana, quien estudia español. Está dividido en tres secciones, entonces la primera sección, Estudio de la Cultura Coreana, se compone de artículos sobre religión e historia coreana, cultura y valores expresados en el lenguaje coreano o cuentos coreanos, expresiones singulares coreano, tal como se usa en las declaraciones oficiales, por ejemplo, y el fenómeno de la ola coreana, Hallyu, Korean Wave. Y la segunda parte, análisis de la política y economía coreana, incluye artículos que examinan la división de Corea en dos estados separados, el rol del gobierno en la modernización de la economía nacional, el proceso de democratización coreano, el surgimiento de conglomerado coreano como Samsung y Hyundai y los cambios en las relaciones intercoreanas. La sección final, investigación comparada en Corea y América Latina, incluye trabajos sobre temas tales como la comparación del desarrollo económico de Corea y América Latina en el siglo XX, el sistema de educación del coreano, como los círculos educativos y literarios coreanos interpretan los trabajos de Gabriel García Márquez, César Vallejo y una exam examinación de las diferencias culturales entre Corea y América Latina. Conclusión, muy simplemente somos seres humanos, muy ser somos seres humanos y de hecho al principio el título original era Son tan diferentes porque llevando 12 años en Chile, igual como yo veo mi propio país y Chile de una perspectiva de tercera persona. Y después y la editora, la correctora de ediciones UCE me recomendó Somos, ahí yo puedo percibir ambos países como las mías. La principal diferencia es que la distancia geográfica te hace sentir muy lejos y hay poco contacto. Está creciendo de poco a poco, se siente muy lejos y hay más jerarquización en Corea y menos jerarquización en Chile. Y la diferencia como la importancia de edad respecto a los ancianos, y también este, este artículo puede compararse con los artículos de, del idioma coreano, las expresiones lingüísticas, cómo muestran su cultura. Entonces, para terminar este artículo yo elegí este tema para decirle que igual como somos seres humanos y podemos acercarse más.